Se trata de José Luis Almonte Arias, quien falleció en accidente de motocicleta. Residía en la comunidad del Ramonal de este municipio de San Francisco de Macorís. Su padrastro Luis Mariano Hernández narra lo sucedido. Bueno, yo iba, a llegar, iba camino a casa con mi esposa, mi vehículo, y nos encontramos con un accidente. Y miramos a ver qué era lo que pasaba, no sabíamos quién era ni nada, pero cuando la esposa mía vio... Dijo, pero se parece a motor de usan luis mi hijo digo no no pero no piense así pero corrimos un poquito más hacia adelante y él estaba tirado enganchado en unos alambres entonces había un camión eh, tirado volteado eh, con la goma o sea de lado y ahí alguien nos dijo que fue que chocaron el camión y él eh, de frente y que esa era la situación y de ahí ¿Falleció inmediatamente? No, no no falleció de inmediatamente, hicimos la diligencia de traerlo aquí al hospital de San Vicente de paúl Y hoy a la una de la tarde más o menos murió. ¿Qué edad teníamos? 26 años y hoy cumplía el año Pensábamos hacerle una siete cita, lo estábamos planeando y mira cómo es la vida fue. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino